estuvo presente el ministro de administración de la presidencia él lo que vino fue a la feria él no vino a ningún trabajo aquí a San Francisco de Macorís él vino como invitado a la feria mayorista se que se inició en el día de ayer ahí fue que yo lo pude ver porque yo estuve pero que de que él viniera aquí a anunciar obra eso no es verdad, lo que pasa es que algo tenía que hablar en esa feria mayorista y yo quiero que sepan que nosotros la coordinación del movimiento popular de San Francisco de Macorís estamos muy de cerca con lo que es la construcción del hospital regional especializado San Vicente de Paul. hemos sido invitados no por los eh, funcionarios de aquí sino por el ministro Francisco Pagán de la OISOE ya en dos ocasiones hemos ido a Santo Domingo, primero con la apertura de las cajas para eh, la construcción del hospital y ese fue el sobre A y ahora en el sobre B fuimos para ver eh, el monto que conlleva la construcción de este hospital. Ahí vimos la, el, lo planteado por las diferentes empresas y hubo una que llegó a los 2.500 millones para la construcción de otro hospital, esa fue de vuelta. Pero eh, está entre los 2.100, 2.300, 2.200 millones. e Inclusive hubieron dos, una de 1.850 y otra de 1.950. Millones para la construcción de dicho hospital, que fue lo único que ahí se mencionó. Y son siete compañías que la van a construir, que no es una sola. Luego de ese proceso nos reunimos en el despacho del señor Francisco Pagán y él nos explicaba. Inclusive yo le dije, y las demás obra, señor Francisco Pagán, y me dijo, no, tienen que estar tranquilo Vamos a comenzar el hospital, después vendrán lo que son los dos puentes, tanto el de Ugamba como el de aquí de, de Bijao. ...que son aprobados. Es lo único que él mencionó. Ahí no se mencionó más obras. No me está cantando, espérense, espérense. Ahí no es verdad que mencionaron más obras. Ahí salió en un periódico regional... ...de que 150 obras para San Francisco, a la provincia. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas obras que el presidente de la República... ...ha hecho y va a hacer? Así que a la gente que no se lleve de esas informaciones... ...que han dicho ahí porque tuvimos... ...con la gente de allá de Santo Domingo... ...hoy en ningún momento ya mencionado... ...que van a hacer más obras... ...que no sea la construcción del hospital... ...porque ustedes saben que la avenida Circunvalación... ...esto está parado... ...eso fue un hallante... ...para callarle la boca al pueblo de San Francisco de Macorís... ...pero nosotros estamos firmes... ...y cada vez que nos inviten del Santo Domingo... allá estaremos... ...presentes... ...con eh, todas esas personas que están ahí... ...observando... ...lo que es... Eh, ...la construcción de dicho hospital.